Hola qué tal gente, pues a pedido de nuestros suscriptores continuamos con la saca de las series ochenteras clásicas de todos los tiempos, si aún has visto la primera parte te invito a darle clic aquí, pero antes suscríbete y dale click a la campanita para que no te pierdas ningún contenido de este canal y comenta de qué otras series quisieras que habláramos. Continuamos entonces con la lista. China, los Islables, es una bella guerrera cuyos orígenes se remontan a la antigua Grecia, siempre acompañada de su fiel amiga Gabriel, René O'Connor y de su poderoso disco mágico. Protagoniza numerosas aventuras que la llevan a recorrer distintas regiones en su eterna lucha contra el mal. Star Trek 1966 a 1969, serie de televisión que relata los viajes de la astronave USS Enterprise. Su misión de cinco años consiste en explorar nuevos mundos y buscar nuevas civilizaciones. Llega hasta donde nadie ha llegado antes, es el año 2264. Dos siglos después de que el hombre superara en sus viajes la velocidad de la luz y se realizara el primer viaje de la Enterprise NX-01, el capitán James Kirk y su tripulación parten en el Enterprise. Durante los tres primeros años la tripulación encuentra criaturas que se metamorfosean, asesinos, locos, seres tan poderosos que pueden controlar la mente de las sociedades enteras, pero también seres muy débiles e incapaces de controlar su propia mente. Los expedicionarios vivirán las más peligrosas aventuras, en las que tendrán que luchar por su vida y por las de sus amigos. Todas esas pruebas contribuirán a forjar un vínculo de amistad entre los insólitos personajes, el valiente y carismático capitán, el irascible doctor y el vulcaniano sin emociones. La dimensión desconocida, 1959 a 1964, serie de televisión de ciencia ficción, fantasía y terror. Su creador fue Rod Serling, puro terror y suspenso en cada capítulo, con una historia diferente. Beverly Hills, 90-210, de 1990 al 2000. Brenda y Brandon son dos hermanos que se mudan con sus padres desde la fría Minnesota al soleado y elitista barrio de Beverly Hills, de Los Ángeles, California. Allí conocen a los que serán sus amigos, un grupo de chicos y chicas con los que vivirán multitudes de situaciones en pleno desarrollo de la adolescencia a la madurez. Todos los jóvenes mientras van al instituto se enamoran, se desenamoran, se pelean con los amigos, se reconcilian, se rebelan contra los padres, se envidian y se aman. Starky y Hodge, 1975 a 1979. Starky y Hodge, una pareja de policías detectives, trabajan a las órdenes del singular capitán Harold Dobby, un tipo que además regenta un club nocturno, patrullando las calles en su Zebra Tree, un llamativo Fort Gran Torino rojo. La pareja combate el crimen sin descanso. Batman, 1966 a 1968, adaptación del cómic de Bob Kane, relato de doble vida y de las aventuras del millonario Bruce Wayne, que se transforma en el superhéroe Batman que repara las injusticias del mundo. También en 1966 se hizo una adaptación cinematográfica dirigida por Leslie Martinson, con Adam West como protagonista. Matrimonio con hijos, 1987-1997 a sitcom sí, norteamericana emitida originalmente por la cadena Fox Network durante 10 años, lo que la convirtió en la serie de mayor duración del canal por dentro de los Simpsons. La serie describe la vida de Bondi, una familia disfuncional que vive en Chicago. Illinois, conformada por Al, Peggy, Kelly, Bud y Buck, su perro. El matrimonio con hijos se perdió de la familia norteamericana de los años 80, un marido al que poco le importaba su familia, la señora, una impulsiva compradora, la hija, que era el estereotipo de la rubia sexy y tonta, y el hijo, un perdedor que buscaba ser atractivo. Los Bondi viven en Chicago y aunque no se podría afirmar que se aprecian mutuamente, siempre se mantienen juntos. Tal y como Al Bondi explica, amor, odio, mira, somos una familia. ¿Cuál es la diferencia? Su convivencia y la relación con sus vecinos, una pareja de recién casados idealistas y poco conscientes de la realidad del matrimonio, fue un punto de partida por una de las series más sarcásticas, desvergonzadas y cáusticas de la historia de la televisión norteamericana. Autopista al cielo, 1984 a 1989. Michael Landon es Jonathan Smith, un bondadoso ángel que ayuda a la gente de buen corazón. El túnel del tiempo, 1966 a 1967. Los jóvenes científicos Tony Newman y Douglas Phillips son los creadores del proyecto TikTok. Bueno, un TikTok un poco diferente al de ahora. Este era una instalación del gobierno enterrada en el desierto. Se trata de un túnel del tiempo que permite visitar cualquier punto del tiempo y espacio. Mientras preparaban el túnel para un importante senador, Newman y Phillips quedaron atrapados en el tiempo y cada semana son testigos de un importante hecho histórico. La tarea del resto del staff científico es lograr traerlos de regreso sanos y salvos. Perdidos en el espacio 1965 a 1968, el profesor John Robinson decide abandonar la Tierra con problemas de sobrepoblación y mudarse con su esposa y sus dos hijos a un planeta habitable del sistema Alpha Centauri. Para ello emprendí un viaje espacial durante el que permanecerán en animación suspendida en la nave Júpiter 2, piloteada por el comandante Donald West, el mejor amigo de Robinson. Un agente extranjero intenta sabotear el viaje, lo que provoca que el Júpiter 2 se desvíe de su trayectoria. La emblemática serie de los 60s inspirada libremente de la novela Los Robinson Suizos de JR Wies, pero en clave de ciencia ficción. La acción comienza en 1997, un año que parecía muy lejano en el tiempo cuando se rodó la serie. En 1998 se rodó una versión cinematográfica. La Mujer Maravilla, 1975 a 1989. Las aventuras de los más sorprendentes superheroína, que ya todos conocemos y pues sin más palabras. Alfred Hitchcock presenta 1955 a 1965. Conocida serie de televisión de los años 50 y 60, creada por el maestro del suspenso Alfred Hitchcock, emitida en la cadena CBS en el año 1955 a 1964 y posteriormente por la NBC en los años 1964 a 1965 bajo el nombre de, de Alfred Hitchcock Owl, cuando se extendió a una hora de duración. Las diferentes historias se caracterizaban por ser presentadas personalmente por Hitchcock. Arnold, 1978 a 1986, popular telecomedia de los años 80 que narra las aventuras de Philip Drummond, un millonario de Nueva York que vive en un lujoso apartamento de Park Avenue y adopta y cría a dos chicos norteamericanos. El hombre además tiene una hija de rizos rubios y actitud angelical llamada Kimberly. Los cuatro personajes protagonizan una de las sitcoms con mayor éxito en los Estados Unidos y en el mundo entero. El aspecto niñado de Arnold, interpretado por el pequeño Coleman, fue uno de los atrayentes más grandes para el público. La clásica frase era, ¿de qué estás hablando, Willis? Los Ángeles de Charlie, 1976-1981, a 1981. Jill, Sabrina y Kelly eran tres atractivos agentes de policía cuyo talento estaba siendo malgastado en tareas rutinarias y aburridas, como contestar el teléfono y rellenar informes. Cansadas de tener poca acción, las tres mujeres dejaron el cuerpo para ser investigadoras privadas, trabajando por un jefe que nunca ven un misterioso millonario llamado Charlie Towson. Magnum P.I., 1980 a 1988. Don Selleck interpreta al detective privado Thomas Magnum en esta serie que narra sus aventuras en Hawái. Allí vive con el mayor Thomas Higgins, un ex militar con el que se lleva como el perro y el gato, pero a pesar de todo, siempre termina haciendo las paces. Magnum se dedica a resolver grandes casos contando siempre con la incondicional ayuda de sus compañeros Rick y T.C., e incluso con la ayuda de Higgins. El show de Benny Hill, 1969 a 1989, popular serie cómica formada por sketches presentados y protagonizados por Benny Hill, 1924 a 1992, un cómico británico cuyo humor se caracterizaba principalmente por su comportamiento pícaro casi infantil y su debilidad por las mujeres ligeras de ropa fama 1982 a 1987 tras el éxito del film de Alan Parker la Metro Goldie Mayer produjo para la NBC una adaptación televisiva que tuvo también gran éxito la historia de un multicultural y multiracial grupo de jóvenes aspirantes a bailarines en una estricta escuela de danza de Nueva York, cautivó a millones de personas que seguían sus aventuras y desventuras profesionales y personales, y sobre todo, sus sacrificios. Ya les avisaba la exigente Lidia Grant, a Johnson, Coco Caruso, michelle y compañía. Quieren la fama, pero la fama cuesta, y aquí es donde van a empezar a pagarla, con sudor. Los Duques de Hazard 1979 a 1985. Cuenta la historia de Bo y Luke Duke, dos primos que luchan contra la injusticia en el condado de Haza, encabezada por el corrupto comisionado Boss Hawk y su mano derecha el comisionado Rosco O'Train. Buffy la caza vampiros 1997 al 2003. La joven Buffy y su madre se mudan desde Los Ángeles a la localidad de Sunnydale. En el subsuelo del pueblo habita el maestro, el más antiguo y poderoso vampiro que existe. El maestro que está atrapado en el punto místico llamado la boca del infierno, que el maestro trató de abrir cuando por causa de un terremoto que va atrapado ya hace décadas en Sunnydale Buffy también conoce a Willow y Sander que se convierten en sus amigos y que sin querer la tendrán que ayudar en su lucha contra el maestro. Sanders se enamora de Buffy desde que la ve por primera vez, sin darse cuenta que Willow, su mejor amiga, lo ama desde niños. Además está Giles, el bibliotecario de la escuela, que es un vigilante u observador que desde siempre se ha dedicado a entrenar y guiar a las cazadoras, pero sin intervenir directamente en la lucha contra los vampiros. Además Buffy conoce un misterioso aliado, de nombre Angel, del que se enamora, pero es un amor imposible, pues Angel, además Buffy conoce un misterioso aliado de nombre Angel, Ángel del que se enamora pero es un amor imposible pues Ángel es un vampiro aunque por una maldición gitana recobró su alma y ahora lucha contra ellos recuerda no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para ver la próxima parte de las mejores series de los 80s y mucho más contenido aquí en sin spoiler hasta la próxima